Hoy hablamos de los tres estados del yo, según definió Eric Verne en su libro Análisis Transaccional de 1961. Eric define tres estados del yo que tiene cada persona, padre, adulto y niño. El padre es el concepto enseñado de la vida. Es la parte de la personalidad donde están las reglas, las opiniones, los juicios, las creencias, los principios. El adulto corresponde al concepto experimentado de la vida. El adulto es quien razona con lógica, el que hace un análisis objetivo de los hechos, el que toma las decisiones racionales. El niño es el concepto emocional de la vida. Es donde está la emoción, el entusiasmo, la alegría, la intuición, toda la energía. Los tres estados del yo son necesarios para la vida. El secreto está en saberlos usar cada uno para lo que sirve. El padre permite al individuo actuar, llegado el momento, como padre o madre real de un niño. Además, automatiza respuestas normadas que liberan al adulto de tener que tomar muchas decisiones triviales. Las cosas son así porque así es como tienen que ser. En resumen, el padre representa lo que se debe hacer. Es el concepto aprendido del individuo. El adulto sirve para tomar decisiones. Procesa datos, calcula probabilidades. Es quien experimenta una gran gama de contratiempos y gratificaciones y tiene la función principal de regular las relaciones entre el padre y el niño. El adulto representa entonces lo que conviene hacer. Es el concepto pensado del individuo. El niño es donde está el sentimiento, la espontaneidad, la creatividad. En él residen las emociones genuinas, sin juegos psicológicos. El niño representa lo que nos gusta hacer. Es el concepto sentido del individuo. Lo interesante de este modelo de Eric Verne es que permite representar de una forma gráfica tanto el estado de equilibrio de un individuo como los diferentes tipos de transacciones sociales que se pueden producir cuando dos personas interactúan. En cuanto al equilibrio individual, aquí van algunos ejemplos. Cuando el niño tiene mucha menos importancia que el padre y el adulto, estamos ante una persona reprimida. La parte del juego de la emoción y del sentimiento la de la espontaneidad no se manifiesta. Cuando es el padre el que está poco utilizado frente al adulto y al niño, la persona muestra inmadurez o dependencia de otras personas que hacen ese papel de padre que ella necesita. Cuando el adulto no ejerce su función de regulación entre el padre y el niño, nos encontramos con una persona que muestra un gran conflicto interno, con grandes saltos entre la crítica que hace el padre por no hacer lo que se debe y las ganas de jugar y dejarse llevar por la emoción que tiene el niño. Evidentemente, el caso más sano es aquel en el que los tres estados del yo se manifiestan de manera adecuada, cada uno al mismo nivel que las demás y en el momento oportuno. La persona se encuentra entonces en equilibrio. Usando el modelo de Eric para representar las interacciones sociales, mostramos un par de casos. La persona de la izquierda es la que emite el estímulo, como puede ser empezar una conversación. La de la derecha responde a ese estímulo. Suponemos que ambas están equilibradas en cuanto a sus estados del yo en estos ejemplos. Primero representamos el caso de una persona que pide ayuda a otra para tomar una decisión. El adulto de la primera emite un estímulo al padre de la otra del tipo ¿Qué crees que debería hacer en este caso? Si el padre responde al adulto de una forma adecuada a lo que se espera, como con un consejo, por ejemplo, estamos en el caso de una transacción complementaria. Las líneas que la representan son paralelas. En este caso, además, se trata de una transacción complementaria simple, porque solo incluye dos estados del yo, uno por cada persona que participa en la transacción. En este otro caso, representamos con el modelo de Eric el caso del adulto de una persona que pide información al adulto de otra, por ejemplo, ¿Dónde está el informe? La segunda persona, por la razón que sea, recibe el estímulo de tal manera que responde de manera arrogante u orgullosa a la primera, del padre al niño. Pues tú sabrás dónde lo habrás dejado. Este tipo de transacción, en la que la respuesta no es adecuada, se llama cruzada. Generalmente la comunicación se corta, en este caso, y las dos personas se sienten insatisfechas. Piensa ahora a tú en la última transacción que has tenido con otra persona. ¿Fue complementaria, es decir, adecuada, o fue más bien cruzada? ¿Por qué? Aquí acabo de hacer una llamada a tu adulto para que analice. ¿Cómo te sientes respecto a tu equilibrio personal en cuanto al padre, adulto y niño que están en tu personalidad? Si quieres saber más sobre este modelo tan interesante y gráfico, te animo a que leas el libro de Eric Verne, Análisis Transaccional, para profundizar. Y claro, dale al like si te gusta Cosas de Coaching.